Cuando uno ve que salen varias ramas, varios caminos, varias intersecciones y que todo conlleva a um, asaltos, a guerrillas, a robos, a minería ilegal, a narcotráfico, morcho, todo es sucio y que todo se encierra estilo cono, o sea la parte ancha aquí, toda esta parte criminal se encierra acá y viene a terminar en una punta que se llama Miraflores. Uno dice, ¿será que las casualidades se están encontrando? ¿O que realmente esto está tomando forma? Porque no es raro ya mirar que durante todos estos años, vuelvo y digo, se habla de narcotráfico, prim, aparece en la cúpula chavista, se habla de minería ilegal aparece la cúpula chavista se habla de grupos al margen de la rey como la FARC, el L.N, el ESBOLA en fin, cúpula chavista se habla de acabar con las arcas de la nación sin cúpula chavista entonces uno dice aquí ya no hay casualidad cuando el río suena piedra lleva y hay algo que, no sé ya comienza a tomar la forma diferente y dicho coloquial piensa mal y acertarás y ya no podemos mirar como que no, no sé de pronto es como una leve sospecha pero da la casualidad sobre todo cuando se habla del cartel de los soles cuando se habla de narcotráfico y cuando se habla de la cantidad de toneladas que está saliendo de cocaína de Venezuela hacia los Estados Unidos y hacia Europa y que aparezcan dos figuras insignias como es Maduro y como es Diosdado Cabello, la cosa tiende a tomar otro cauce vuelvo y digo, cuando el río suena piedra lleva y no es casualidad que se abran más puertas y que todas lleven al mismo camino, por eso la preocupación en Miraflores crece luego de la extradición a Estados Unidos de una pieza clave del cartel de los soles el grupo narco controlado por el chavismo y que preocupa tenazmente y realmente una preocupación interna en el régimen venezolano Vamos a mirar quién es esta belleza, quién es esta joya de la corona. Es nada más ni nada menos que Carlos Orense Azoka, narcotraficante que cayó en Italia y fue extraditado a Nueva York, donde se lo vincula con el grupo criminal Comando por Militares Venezolanos y altos funcionarios de la dictadura de Maduro. Vuelvo y digo. Son muchos los caminos que eh, tejen este entramado criminal, pero todas conllevan a lo mismo. Y aparece la cúpula chavista y aparece la cabeza de Maduro. Enseguida, Diosdado Cabello. Vuelvo y digo, aquí ya no caben las casualidades. Está sonando cada vez más y cada vez más y por eso la preocupación en Miraflores. Desde Italia a Nueva York. Carlos Orense Azócar fue extraditado y enfrenta cargos por narcotráfico que conllevan una pena máxima hasta de 30 años de cárcel. Se trata de uno de los principales operadores logísticos del cartel de los soles el cual mantenía relación directa con la máxima cúpula de la organización criminal. Como lo hemos venido diciendo durante varios años, hace ya muchos años, este grupo narco está comandado por militares venezolanos y altos funcionarios del régimen chavista. Vuelve y cabe el dicho, piensa mal y acertarás. Esto es algo delicado, porque vuelvo y digo, se están cayendo piezas que de pronto a este señor ni siquiera lo habíamos escuchado nombrar, pero son piezas claves dentro, del, dentro de la estructura criminal y eso reuniéndolo esta con esta pues están formando una prueba grandísima y letal para Miraflores y sobre todo para Maduro y Diosdado que son las principales cabezas no se les olvide que ellos tienen una orden de captura por la Interpol donde están pagando ofreciendo una recompensa grandísima por la entrega de cualquiera de los dos tanto de Nicolás Maduro como de Diosdado Cabello aparte de otros 15 que hay por ahí revueltos la cosa está de pensar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 la justicia es como el cojo, cojea, pero llega. De pronto se demorará, pero yo digo que tarde que temprano estas cabezas van a caer, porque han caído los pequeños, han caído los brazos laterales, pero las cabezas principales ahí están, pero cualquier momento estaremos dando la noticia por acá. Según las profundas investigaciones del Departamento de Estado norteamericano, Diosdado Cabello, el número del PSV, el partido al frente de la dictadura venezolana es la principal figura del cartel. Ojo, no estamos hablando que es el mandadero, que es el chismoso, que es el que... El que hace los arreglos, no, es la principal figura del cartel de los soles Recordemos que el propio Orense trabajaba con los acusados venezolanos Pedro Luis Martín Olivares y Hugo El Pollo Carvajal, quien se encuentra en este momento en España a puertas de que también lo extraditen a Estados Unidos. Y de alcanzar un acuerdo de cooperación con la fiscalía, podría brindar nuevos detalles sobre el control que ejerce sobre la organización Cabello. Este manejaba la logística del cartel, el que mueve la droga para el sector que lidera Cabello. Fuentes familiarizadas con los manejos del grupo además asegura que Orense participó en las operaciones de narcotráfico desde el 2003. Administraba cerca del un 40%, oígase bien esto, de las 40 toneladas que envía mensualmente el cartel de Los Soles. 40 toneladas mensuales. Ustedes ya se podrán imaginar el cojonal de plata que es esto. ¿Por qué la preocupación en Miraflores? Porque para Diosdado este hombre es más peligroso que el propio Lemsi Salazar, testigo estrella en el caso. Ojo, vamos a recordar quién es Salazar. Salazar integró el primer anillo de seguridad de Hugo Chávez y fue asistente de Diosdado Cabello. Y ahora, en estos momentos, colabora como Testigo clave protegido por la propia DEA. ¿Cómo la ven ustedes? Orense, conocido como El Gordo, fue arrestado en Italia en mayo del 2021 en una pensión de Casalviere Frosinone Lazio y solicitado en extradición poco después por Estados Unidos. Participó en una empresa criminal desde el 2003 hasta el 2021 en Venezuela, Colombia, República Dominicana y México junto a otros conspiradores que violaron las leyes norteamericanas contra el tráfico de estupefacientes, de acuerdo a los fiscales norteamericanos. Entre las responsabilidades que tenía dentro del cartel orense era quien coordinaba los envíos, se encargaba de la logística del dinero, se encargaba de la logística de enviar los paquetes de droga al exterior. No olvidemos que las autoridades estadounidenses, especialmente la DEA, Llevan años, porque por eso causaba curiosidad que saliera el propio Maduro Hablando a la Corte Penal Internacional y hablando a los entes internacionales Investiguen lo que quieran, él piensa que las investigaciones son de hace seis meses De un año, dos años, no, esto tiene más de 20 años de investigación O sea que aquí lo que hay es tela para cortar La DEA lleva muchísimos años Investigando las operaciones del cartel de los soles, organización conformada por militares y altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que controla las operaciones de droga en el país petrolero. El término cartel de los soles se usó por primera vez en 1993 cuando dos generales de la Guardia Nacional, el jefe de la unidad antinarcótico Ramón Guillén Dávila y su sucesor Orlando Hernández Villegas fueron investigados por narcotráfico y otros, delito, otros delitos conexos. Por pura coincidencia en calidad de comandantes de brigada cada uno usaba un sol como insignia en sus charreteras, lo que dio origen a al nombre del cartel del sol cuando se conocieron denuncias de la participación en narcotráfico de los comandantes de división quienes tenían soles dobles por su rango el término se modificó para pasar a llamarse como actualmente se conoce el cartel de los soles todo apunta a que fue el propio Chávez el que orquestó la creación del cartel pretendiendo utilizar los envíos de droga suministrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, como arma contra Estados Unidos. ¿Ustedes se acuerdan que él decía que él pretendía acabar con Estados Unidos? De esa era una forma que él tenía en su manera de pensar. El historial de acusaciones por narcotráfico llegó a su máximo en marzo del 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro y a varios funcionarios de su administración y exfuncionarios, así como a miembros de la cúpula de la FARC, por cargos de narcoterrorismo. Vuelvo y digo, cuando el río suena, piedra lleva. Y esto ya dejó de ser casualidad. Para volverse algo latente y algo que en este momento es el talón de Aquiles para especialmente Maduro y Diosdado Cabello. ¿Qué tal? Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.